6. Gustavo Adolfo Becker. Como la brisa que la sangre orea sobre el oscuro campo de batalla, cargada de perfumes y armonías, en el silencio de la noche, vaga. Símbolo del dolor y la ternura, del bardo inglés en el horrible drama. La dulce Ofelia, la razón perdida, cogiendo flores y cantando pasa.